La ley de cocidio en la Corte Penal Internacional es una norma o un instrumento que, nos, que puede favorecer a los pueblos indígenas en, la gen, en este proceso de la lucha sobre su defensa territorial. Tenemos muchas amenazas como las actividades petroleras, mineras y, y la tala ilegal, por el cual estas personas nunca han sido sancionadas por, por, por, por nuestro Estado. Entonces, desde este espacio yo creo que sea efectivo y estas personas puedan ser sancionadas de acuerdo a la ley internacional. Por lo tanto, la Nación One Piece garantiza esta norma que sea aplicada para aquellos que destruyen el bosque, para aquellos que vulneran los derechos de los pueblos indígenas, para aquellos que cometen crímenes ambientales. La empresa Petroperú es uno de ellos, que debe de ser sancionado de acuerdo a esta, esta ley internacional. Por lo tanto, llamo a todos los pueblos indígenas que tenemos que trabajar juntos, tenemos que unificar que la comunidad internacional reconozca eh, la forma de cómo eh, nosotros vemos el desarrollo eh, y a nivel del mundo. Por lo tanto, eh, estamos aquí eh, participando en la COP15 sobre la diversidad biológica para decir al Estado peruano que no crea áreas naturales protegidas en nuestro territorio, porque eso no garantiza para nada el, este llamado 30 por 30 Nosotros queremos que se nos reconozca el territorio integral que nos han legado nuestros, nuestros ancestros y de hecho podemos seguir preservando con nuestras propias sabidurías y con nuestros propios sistemas de gobernanza territorial.